Domingo 3, vamos a, a salir para el lado de Zona Sur, vamos a ir para el lado de Berizo, estamos saliendo, nos va a esperar allá el día Facundo Álvarez, vamos a ver si, si tenemos suerte con los matungos de Berizo, está pronosticado un viento lindo para navegar, a la mañana de 7 a 10 kilómetros y a la tarde sube un poquito, de 10 a 20 del sector este, cielo despejado, ayer a la noche, como nos gusta a nosotros los pescadores, empezamos a pescar siempre unos días antes de la salida. Así que estuvimos preparando el elemento, la caña, las boyas. Vamos a tener el sol de frente, así que preparamos unas bollitas oscuras, negras. Algunas líneas con bigotera, algunas con, con bollarín. Suelto a, adelante o atrás. Y bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa. Después vendrán las imágenes. Ojalá que sean muchas, y muchas fotos y muchos videos. No nada. No te nada, che. Okay. David. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo va? Buen día ¿Todo bien? ¿Todo bien? bien la tripulación? Sí, acá tenemos la tripulación Para ganar de pescar que viví Bueno, ojalá tengamos un lindo día Ojalá se pesca. Vamos a debutar el río, ahí te pasa Vamos a ver qué pasa. ¿Debutante? Sí, ¿Debutante sí. para el río? Buen. Qué día hermoso de tocó día hermoso Espectacular, por suerte Bueno, vamos a embarcar entonces ¿Qué pescadito? Lo No, ese. eh. Bien, bien, bien, bien. mucho porque te va a quedar tarde. ¿No? Negativo, pierde tanto. <risa> Bien, eh. Un doblete. Doblete? El labiito viene, ¿eh? eh. Se puede perder, Se no puede perder. Vamos. Vamos. Bueno. Para el pescador, ¿no? Sí, para el pescador. Gaby. Saludos Salud, a Gaby. Pescado enmascarado. <ríe> Vamos. Vamos. Levanta. Mira que lindo pescadito. Te mandaste. ¿Verdad? ¡Ay, se maté. mate! Perdón, ¡Ay, Claro. A ver. A ver, Ariel. tiene pesado tiene pesado loco bien? bien? ¿Está bien? ah uh, lo Qué bien? calidad bien? calidad bien? Yeah. muy bueno vamos, <risa> grande vamos, We're done, we're done. Bien de la, la boquita, bob... boquita, bien de la boquita como corresponde, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos, Pacu! Vamos. ¡Vamos! Viene uno, ¡vamos! ¿Cómo viene, eh? ¡Hazé, De la boquita al labio. De la boquita como corresponde. ¿Y eso lo dejamos comer, sí Sí, sí, sí. Está medio remolón. Y lo dejamos comer un montón. Y muy domingo, muy domingo. Está <risa> domingo. Aú. Aú, amor. pecado dale. muy bien Estos son rapidísimos, atrás, tío, No loco. Estos son rapidísimos, no deben ser Ahora ¿Vacundo? <ríe> ¿Eh? No, ya. Vamos, olvidás Vamos Los samuchitos completitos sí, no, Completitos Para el frío Para combatir el frío Claro que es Pancito Hermoso ¿Cómo está eso? Dimosito ¿Cómo está? Pescando Comiendo Aprovecho Qué pancito Todo completito. Perfecto. te va a despertar? despertar? Oh, sí, a despertar? Va a despertar, va a despertar. <risa> vamos con una foto, ¿eh? Viene mezcladito. Ah, viene ¿eh? oh, bueno. Vamos, vamos, bueno. Un bueno, te quería comer tu link. Pindo pescadito. Lindo pescadito. Mira, menos mal, eh. Menos mal que no. Ah, Entonces, estaba adentro. el piquito el otro, ah, ¿el otro? ¿Este está la bigotera ¿Cómo con el otro uh, lindo, eh. uh, oh, está bueno eh? ese pescadito oh, sí, bueno sí, sí, sí, sí. pesca con devolución y siquiera de era, era el más grande de todo ese era el más grande de verdad el está filmado está filmado que era grande todo el piquito más grande no, wow. ah, no, eso para que se den cuenta que no es todo matanza No es todo matanza, pesca con devolución también hacemos Eh, sí, sí, está muy bien Bueno, los muchachos vinieron a Berizo, salieron con el, con el guía Paco, Paco Álvarez. Paco, Álvarez, Paco Álvarez, Álvarez, mejor. Paco Álvarez, acá de Berizo. Paco Álvarez, el mejor, una hora día, para recomendar. Un servicio pesca? espectacular, la pesca espectacular, te enseña, te cuida, te enseña, te da todo, así que la verdad no falta nada, espectacular. La comida muy, también. Muy te buena, te, te da, de todo. Comer, te da de comer, te desayuno, no, te da no, todo. No, te contento con ¿Quién fue el que debutó en el río hoy? Eh, los cuatro debutantes Fueron debutante debutantes de verdad, en el río verdad, hoy debutantes. La verdad sí. que nos vamos... Súper conforme. Muy, muy, muy satisfecho. Muy la foto hablan de que hay 60, 60 y pico de pescado. Sí, sí, sí. sí para no, hacer no, un no, debut no, en no, el, no, el no. río. Sí, pues todos los deberes, como lo dijo Pantu. muy, muy sí, buena estudiante. Muy sí, ¿Se verdad, portaron bueno, bien los alumnos? Siguieron al pie de sí, la letra bueno, todo, todo lo que les dije no, y la verdad que no, no, dio andu... su fruto. Sí, sí, y sí, yo sí, lo vi pescar, la verdad, que por ser la primera vez anduvieron recontra bien. Así que, los pues felicito. Gracias, ¿No? La última, hacían varias. Así que vamos a volver. Bueno, lo loco. Ah, te voy a practicar para el pasequilo. Sí, sí, sí. Grande, loco. Así es. es. Sí, gracias.